Muy buenas a todos los que estén viendo este gameplay de Kirby, Nightmare in Grandlam. Y ya estamos en el, cuar el cuarto capítulo, en el cuarto nivel, llamado Grip Gordon. Así que vamos a empezar con el primer nivel. Y como este le quería comentar de que este es el nivel que menos me gusta. Por la simple razón. Simple, sumamente simple. Sumamente simple. De los diferentes colores que hay en los mobs. Y eso me hace sentir como que si este no fuera el Kirby que yo conozco Y empiezo a dudar No esa dudación Otra De si este es el Kirby original o no bueno, Vamos a subir por aquí Mira, mira, está diferente A ver ¡Tum! Bueno Aquí estamos avanzando Y acá donde aparecen esos mobs medio raritos Miren, para que no se queden con la duda de cómo son Miren, así son Este es para el superpoder Es el superpoder buena Ese es el medio Y este el normal También tiene Tiene otro que, no sé, creo que se activa así No, no, cómo no, no, no, se activa Creo que, es que una Que tú tu... Ya bueno, tuve ahí caminando. Ahí está. Ahí está. A ver. ¿Qué? Ah, ahí se activa. Yo no sabía eso. No sé.. Este es un poder más efectivo. Aunque es muy chetado esto. El poder más cheto que hay en el kill. Por supuesto que acá no va no a quedar así nomás pues. vamos a guardar todo esto para ver si hay un nivel secreto por aquí. Porque de verdad quiero descubrir todos los secretos que hay en este mundo Que acá, nada Es que es medio raro porque hay tantos bloques un secreto por aquí uy uh, lo serio venga no hay nada en serio en serio no hay nada bueno pérdida de tiempo un poquito pero bueno da igual venga vamos a todo esto y vamos a subir por aquí no en serio nah. Que esto es normal No Chuta, ¿en serio? Quería ver qué pasaba con eso Y bueno, ya perdí el poder Vamos a dejar este poder Pero Créanme cuando les digo Que esto no se guarda Esto no se guarda se va, se va el poder, así que igual no valía la pena. Quitamos en séptimo lugar y tenemos 3 minutos de juego. Pensé que teníamos 34. ¿Deben revisar bien? 3 minutos, efectivamente. Vamos al segundo nivel. A ver qué nos prepara. ¡No! ¡No! Sí. ¡Qué muerte tan tonta! Bueno. Uh loco, mira. ¿Viste este? Tiene diferente color. Los, da los daltónicos no lo cuentan, pero yo sí. Nada, ya. No me funen, no me funen, por favor. Creative commons. Lo que no saben es sí como tipo family friendly. Estos videos son family friendly. Se le fue. En el FNAP no. En el FNAP no es family friendly. Me snap así como tipo, yo lo pongo ojo. Oh, yo licencia no. no, en serio. Ay, Bueno, vamos no Se va por acá abajo. Acá se muere este. O sea, por aquí, hijo, Acá abajo. Antes le decía a mi hermana que esto era chocolate. Que tiene comía chocolate. Ah, espérate, espérate. ¿Qué Chita. ¿Qué hora arriba? No, no, no. Okay. Vamos a comer acá. Venga, ahora nos vamos por cualquiera. Oh, no. Bueno, agarramos vida. Uh, este vuelve. Uh, lo puedo. ¿Cuál? Chuta. Bueno. Oh, Paramos. Uh, paraguita, no te vayas. ¿Qué? Chuta, ¿en serio? Se me va todo. Espera. Volvemos y no. No, espérate. No, se me fue. No puede ser posible. Oh, venga, ahí está. Y así que. No voy a perder mal tiempo No, es, ya, es que Vamos a decir nada No, en serio No entendí por qué debíamos pescar ¿En serio? Más. Nah. Como pueden ver Tengo un filtro activado Y ahora se ve como menos borroso Porque antes se veía borroso no sé si se habrá, si habrán dado cuenta. No. Este poder es fácil. O Solamente tenéis que hacer esto y se muera el tiro, mira No los conseguimos. No, en serio. Un poquito, un Y acá entramos. Y ahora sí sin perder el tiempo, porque estamos perdiendo demasiado tiempo. Así que vamos a irnos, porque ahora debería estar en el cuarto nivel. Así que vamos a iniciar, vamos a terminar rápido esto. ante un minijuego. Este minijuego se llama Kid Die. Tenemos contra Waldo contra Kid. No entiendo este juego. No lo entiendo. La verdad, no entiendo nada de este juego. Vamos a pescar este juego que <ríe> literalmente obligatoriamente tenemos que pescar este juego Vamos a pescarlo No, espérate ¿qué? Y así que vamos a pescarlo igual No me caca el poder porque la verdad este poder no me gusta Chao No, espérate ¿Por qué lo salto? Muy breve Ahí está, loco. No podía salir. Quería ver si había un poder ahí. Había una puerta. Eh, ¿por qué está acá abierto? Ajá. Uy, loco. ¿En serio qué? Y se fue volando. Uy, entramos por aquí, entramos, entramos, entramos. Uy, loco, por un poquito. A ver si había algo, en serio es que me estoy decepcionando mucho aquí porque no hay ningún secreto. Bueno, <ríe> ahí, hay, ahí hay un secreto. Bueno, recuperamos vida. Ah, este no era? ¿Dónde? Ah, ahí. No. no, machuta, ese mejor poder que este. Lo pescamos Uh, no, no puede ser. Uy, este. Fue un gol No, no, no Es que yo creo que me van a poner No, en serio Por el viento Bueno, te voy a dar el scratch Pam Se morían todos No, espérate Abajo que había Abajo que había No <ríe> Ahorita gusten. Esperen, aquí está Espero que no haya salido nada privado Y así que... Yo... Voy a volver... Para ver qué hay... Qué había Porque quiero descubrir todos los secretos que hay Pero esta vez lo no vamos a hacer rápido ¿Cómo te voy a ver? ¿Qué es esto? ¿Qué? No, ¿qué, ¿Qué es esto? ¿Y no si sé quiere la puerta? Ya sé que va a pasar por aquí abajo. En serio, en serio, en serio. Venga, venga. No, loco, en serio, es que estoy muy tonto, muy tonto. ¿Te gusta? no, no, no, lo puedo no, puedo puedo Uy, Uy No, era un secreto Era Era literalmente nada Esta opción de la pelota no sirve para nada, literalmente para nada ¿Esta esta pelea? Para conseguir un poquito de... Nah, no, si ¿sí era Yo no pierdo, yo no pierdo por una cucarachita Viene por acá se golpea, se golpea, se golpea Ahí está, lo matamos y listo Tan fácil fue matarlo, pero no lo pudimos matar ahí En la otra parte Andamos rebeldes, ¿eh? andamos rebeldes estas moscas? ¿Qué les pasa? Venga, vamos a ir por este nivel Uy, uh, loco Tiene pinta de una cosa que no voy a seguir Uy, uh, va a entrar Si nos dice que acá hay un poder, vamos a hacerlo A hacerle caso No, en serio No, en serio No, en serio ¿Eh? ¿Se puede andar por el agua? Si hay un secreto yo me lo voy a ver al toque. Hay un secreto. Bueno. Ya sé que yo voy a volver a tocar. ¿Elefante da y pena? ¿O no? Este da el poder de girar Como el otro Yo he jugado a este juego me lo he pasado hartas veces Y todavía no me sé todos los secretos que hay Me sé los chats Los trucos que hay No lo sabemos Me sé los trucos que hay en el juego Por ejemplo, el truco eh, Del... Un truco. Bueno, el de desbloquear a. un personaje que hay. oculto. No, en serio. ¿en serio? ¿en... ¿Por qué no podía agarrar nada? En verdad, loco. Se me estaba controlando solo. Esto, esta cosa. Sí. Ahora, ahora, ahora. Ahora que te dijo no te. no te. ah, muy ¿no poderoso. No, no es poderoso ya. Hay que saberlo ocupar. No, no, no, no, no, no. Venga. Ahora sí, vamos. ¿eh? Chuta, ¿En serio? ¿En serio? me estoy jodiendo ah, tenemos que agarrar velocidad ah, siempre me agarraron con eso ya, sí, no me un poco de vida Ahora sí Venga ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Voy a estar mis 14 vidas en esto Y me mata. ¿Qué tonto el loco, ¿en serio? Bomba de ¿En serio? Que son re contra Mongo ¿Por qué parece ese loco ahí? Ah, espérate. Ya entendí. Ya entendí, mira. <ríe> Yo soy tonto a veces, soy tonto. Perdónenme, pero soy tonto a veces. Es que, mira, lo que debía hacer es pescar esto. Irme caminando por ahora. Como acá está esto, ¿no es cierto? Uh loco que soy heal, no sé. Eh, evitarme eso. Así eso no se rompe. Puedo pasar con tranquilidad. Oh, en serio. Chuta, loco, en serio. Supone que voy a pasar ahí Su sal En serio, ¿y cómo se supone Que voy a pasar a esas partes? De verdad, de verdad No, rollo ¡No! ¡No! ¡No! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡Te odio, juego! ¡Te odio! ¡Ay, loco! ¡En serio me hicieron perder como 20 minutos de mi vida! Un oh, loco en serio, qué frustración, qué frustración. <ríe> es no, en serio, loco en serio que me está jodiendo la vida esto. Ándate aquí. Inservido. Dispara rápido. No, no, no. No, no, en serio. Ándate a la... Mmm. -hmm. Espérate. ¿Por qué este de otro color? Qué rarito, ¿no? ¿eh? Méngale. ¿Cómo pasamos por aquí? Ah, yo creo que es la espada. Por ahora que hay tanta espada por aquí. A ver, este tiene un alcance de... A ver, yo creo que sí llega. Uh, no, no, no llega. A ver. Sí allí Así se pasaba. En serio. ¿En... Luego... Si hay otra puerta, apenas... Ah, no, no, no. Yo me moría, yo me moría, yo no, yo no lo voy a hacer. Yo lo iba a bajar hasta ahí, vea Vamos a ponernos rápido Para no perder tiempo Venga No hay nada ahí, nada Si fuera Mario, bro, ahí te creo. Ay, yo me preguntaba por qué era grande esa puerta. No, en serio. Comételo esto. ¡Ey! ¡Salí de aquí! Le gané por fin. En serio, weón. Bueno. Algún día voy a editar estos videos Voy a editarlos y voy a usarlos para publicarlos pero editados más adelante Es que ahora no tengo tiempo Oh loco, este poder me sirve ¿Me sirve este poder alto? Porque podemos romper cosas Oh loco, en verdad me asustaste Podemos romper Nada, ¿ustedes por aquí está? Uh, uh, esto me sirve, me re sirve a mí. No perdé. ¿Qué? Bueno, ganamos una vida al menos. <risa> ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Por qué no salto? ¿En serio? No, vení que vos no te morís ¿En serio? Se que va a suicidar 23 minutos, nivel 5 Tenemos que pasar al nivel 7 para llegar al boss Final este evidenciará el video de Kirby más largo que tenga. En serio, de verdad. Como yo pensaba Uh, lo pensé. Ah, creo que me acuerdo de este nivel No, no me acuerdo Y bueno, me lo como, chao. No, es el loco el que más fastidia porque es como, tipo, como que es poderoso, ¿entiendes? ¿Está borda? No, en serio. Ser posible, yo voy a entrar ¿o no? Yo voy a entrar. Ah, había si no. No, pero... Ven aquí, no te hace nada, no te hace nada. Es medio raro. Uy, qué rata asquerosa. Te juro que te voy a matar. Vení, pedazo de caca. Y lanza su. No, me la comí. ¿En serio? Uh, qué rata asquerosa. Ah, ya, ya, ya entendí su movimiento. Vení. Uh, no, ¿en serio? pero Espérate, pero que esta no debía haber saltado. No, en serio. Soy re tonto, loco. No, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Debía haberle pegado? Se me está acabando la suerte En serio, de verdad Os perdono uh, Menos mal que les pegué Bueno Les voy a comentar un poco del video de Snap eh, Les quiero comentar que... Eso lo voy a posponer, ya no voy a subirlo Hasta que pase el nivel 6, que es la que estoy pasando Hace rato Y tímicamente ya no lo voy a subir No, en serio Espérate, ¿qué? Es que es una vida. Me estáis jodiendo. Yo te esperaba algo mejor. En no sé. Qué insulto. Qué insulto. Qué insulto. Sí, en de serio. Verdad, de verdad. Qué insulto. Qué insulto hacia mi persona. Venga. De... Ah, no. Este, este... este es difícil. Lo juro. Ah, acá no le hacemos daño. Se ve como que si le hiciéramos daño, pero no. Ah, tenemos que subirte. Tenemos que subir acá arriba. Y sí, como tipo saltándonos, ¿no? Omitiéndonos todo esto. No, no te sentís tanto, acosador. Pam. Es un acosador. que haya acá. Acá se convierte en nube. Y tendremos que atacarlo. Así. Cuando lance su.. Cuando nos quiera atacar, le pegamos. No. Uh. Eh, bueno, gracias. No, ¿en serio? bolsa de nylon, Soldite. buena, bueno amigos, hasta aquí el video de este gameplay de hoy, espero que les haya gustado, si nada más que seguir, nos vemos en el próximo capítulo, que sería mañana, nos vamos a ver el nivel 5, que sería Yogurt jars bueno amigos, gracias por ver, y nos vemos en la próxima, chao.